Presentación en Molina de Aragón de los candidatos al Congreso, al Senado y a las Cortes de Castilla-La Mancha... ...junto con el posible alcalde de Molina de Aragón por el Partido Socialista Obrero Español. Y fue el propio Fran Montes quien inauguró la jornada. La candidatura se crea, se crea con espíritu de sumar voluntades. De hombres y mujeres con experiencia, juventud, ilusión y muchas ganas de trabajar. Con un único fin que es el de transformar la ciudad de Molina y llevarlo a lo más alto, que es lo que se merece por su historia. Como sabéis, Molina de Aragón está gobernada por el Partido Popular, gracias al candidato de Izquierda Unida. Y quiero deciros que yo quiero ser el próximo alcalde para terminar con este gobierno oscuro, ineficaz y lejano. Un compromiso mío y de esta candidatura es crear un ayuntamiento cercano de puertas abiertas de todos y de todas. Llevamos meses trabajando en un proyecto de ciudad, donde hemos querido que participen técnicos, colectivos y entidades vinculadas a la ciudad para crear un programa de trabajo creíble, posible, abierto, realista y ambicioso. El candidato a las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, destacó que la candidatura de Francisco Montes es lo mejor que le puede pasar al Ayuntamiento de Molina de Aragón. Molina se merece un alcalde como Fran, porque es lo mejor que le puede pasar. Y se pronunció sobre la nefasta gestión realizada por María de Dolores de Cospedal en la región. Pero el segundo mejor día que tiene mucho que ver con lo mismo, fue el día que dimitió Cospedal. El día que dimitió Cospedal como diputada. Pues nosotros en Castilla-La Mancha habíamos hecho parte del trabajo. La habíamos echado de la región. No está mal. Luego, Pedro Sánchez la echó del gobierno. Buen trabajo. Después, los militantes del PP le dijeron que no la querían como presidenta del PP. Pues también es agradecer, la verdad. La manera de acabar con el cospedalismo es en las urnas es cuando llegue la oportunidad de hacerlo, que es el mismo día que elijamos a Fran como alcalde de Molina, eligiendo también a Paje, presidente de Castilla la Mancha, para que continúe la recuperación. El candidato al Senado, Rafa Esteban, mostró su creencia en la candidatura de Francisco Javier Montes para la Alcaldía de Molina de Aragón. Fran has hecho una lista preciosa. Creo que va a ser la lista ganadora de las elecciones a la Alcaldía de Molina de Aragón, que vamos a recuperar, una Molina de Aragón para la gente, que vamos a recuperar una Molina de Aragón para que tenga servicios, para que nos encontremos a gusto viviendo como capital de esta comarca, de este señorío, a una ciudad que no debía de haber pedido, perdido esa característica y que durante los últimos años de gobierno del Partido Popular y de Izquierda Unida, así se ha producido. Y el plato fuerte de la jornada, Magdalena Valerio, ex ministra y candidata al Congreso, quiso señalar que la lista conciliaba juventud y experiencia ...en Molina de Aragón, pero también en el resto de España. Este acto de presentación de la candidatura... ...para la Alcaldía de Molina de Aragón... ...que lidera nuestro querido Frank. Pues ¿Sabéis cuál es una de las características de las listas... ...que estoy viendo aquí en Guadalajara y en el resto de España? Pues que son listas que saben conciliar... ...la fuerza de la juventud con la fuerza de la experiencia. Que las mociones en este país son constructivas... Y tiene que ir con un programa de gobierno, un candidato y un programa de gobierno, pero sobre todo fue un no a raíz de la sentencia de la Gürtel, fue un no a la corrupción, un no a la utilización de la política con fines que no son los que deben tener la política. A la política hay que venir a ver qué se da, qué puedes aportar de ti mismo, a ver qué das y no ver qué pillas. ¿Y remarcó? que haría todo lo posible por conseguir el 1,5% cultural para rehabilitar el castillo y haría todos los posibles para acabar el parador de Molina de Aragón para ofrecer una mayor capacidad hotelera. cansina para que la obra del parador se termine cuanto antes y haya una instalación más de, de hostelería en Molina de Aragón.